¡Feliz viernes, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 45-18 para este viernes 12 de mayo. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Sabías que Paga millonario en Bogotá y Cundinamarca. Desde la app o web paga todo. Estás más cerca de ser millonario. Ganadores atentos. Dorado mañana. Aquí está su número. 1, 9, 2, 2. Verifiquemos. Ganadores. 1, 9, 2, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. juegue siempre Chance Legal. Recuerda que Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para Todo. Feliz día.